es una especie de querido. Todo el mundo me dice que es un tigrillo, no que es más pequeño. Sí, el azarote, ¿no? El azarote y Lo que podemos hacer es una hembra. Ah. Es una hembra, ¿no? Resinta con nosotros dos semanas y media. Recién es una cachorra. Es No tenemos datos ni exactos. Eh, parece que fue rescatada, viajó dos horas por las, por las cataratas de la guachilla, por través de la guachilla. Hay, hay un, ¿no? dice que mataron a sus padres y ella se quedó buena. Más que todo matan a sus padres simplemente por el hecho de la piel, la piel, nada más, ¿no? Con los que llega medir hasta un me metro, ¿no? ¿Es depredadora o solamente coca, eh? o sea, con, con, come cosas? Estamos enseñando a la sal de la que coma sus alimentos por sí mismos. Por ejemplo, un día come muerto, un pollo muerto. Al día siguiente le damos un pollo vivo. Ay. Y es buena depredar porque le gusta, es igual que un, un gatito, le gusta jugar. Al Ay. pollo le agarra, le da vuelta, lo mastica, lo vuelve. No lo mastica, sino lo come, sí, como, juega con ¿no? él. Pero parece domesticada por su forma. No, no con humanos. Es que recién se está acostumbrado. Ay, yeah. Recién se está con la ayuda de sus biólogos. Les estamos acostumbrando a la presencia Ay. humana, porque antes, cuando venía.